Mientras el acusado era conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, se negó a ofrecer declaraciones. Recordamos que este hecho ocurrió el pasado 24 de julio en la residencia ubicada en la calle Cristino Cero, esquina Pablo Olivier, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.